proceso fisiológico que ocasiona cambios positivos, negativos o neutros característicos de la especie durante todo el ciclo de vida. Uh, aquí me, me di uh, contra la pared en algunas ocasiones porque encontraba que envejecimiento muchas veces es… Uh, el, el envejecimiento comienza desde, que, desde el momento en el que una persona nace, entonces hay muchas… como cómo dice ahí hay muchas cuestiones que uno tiene como investigador que considerar sobre si es en realidad lo que quieres utilizar o quieres este, uh, uh, utilizar otras cosas. Bueno, ¿qué más? Tengo aquí sobre cambios, todo lo, todo lo que he encontrado sobre cambios en, en, en esta población, me ha adentrado mucho y me gusta mucho platicar de esto porque es muy interesante y porque es importante que no nada más nos vayamos como a la, a la parte de, ok, yo voy a elegir este uh, uh, a cierta población y, y no sé, me voy a, una, voy a enfocarme en ellos y voy a ir a visitar un asilo y la la la, no, tienes que conocer y tienes que saber cuáles son sus necesidades para saber eh, cuáles problemáticas tú quieres resolver. Uh, y ya acá abajo, lo siento por ir tan rápido. Aquí está, dice, ¿qué significa envejecer con éxito? El concepto de envejecimiento conlleva implícita la idea de cambios, estos cambios pueden ser positivos, negativos o neutros, la vejez no es sinónimo de enfermedad, es lo que decíamos ahorita, ni de discapacidad ni de dependencia, sin embargo, sí hay, este, como les comentaba al principio, uh, muchos adultos mayores que ya, que ya presentan discapacidad. No sé qué está pasando aquí, ahí está. Bueno, volviendo a, a lo que nos interesa, ahí, ahí estoy yo, uh, si nos planteamos que el diseño puede ser una herramienta para acercarnos a las personas desde un aspecto cultural o académico, de la búsqueda del sentido de la vida o simplemente para el uso adecuado de su tiempo libre, podríamos comenzar a cuestionarnos como diseñadores, si existen ya las condiciones necesarias para que las personas y en nuestro caso de estudio los adultos mayores cuenten con una calidad de vida. Uh, en mi experiencia sobre, en, perdón, en mi, en mi investigación sobre el diseño de experiencia con adultos mayores, uh, vamos a hablar más, bueno yo, yo me especifico un poco más en la relación que establecen las personas con los objetos o contextos con los que se relacionan. ¿sí? O sea, ¿qué, qué, qué experiencia obtienen, qué datos eh, ah, nos lanzan para poder seguir creando o, o resolviendo cuestiones de diseño. Y no nada más me refiero a objetos, también pueden ser servicios de diseño. Eso tiene que quedarnos bien claro, porque por lo general pensamos, bueno, yo soy diseñador, yo tengo que, que llegar a, a, a un objeto concreto, yo tengo que llegar a... A, a una solución, tengo que llegar a, no sé, muchos nos encasillamos en cuestiones de, de, de objetos para, ¿cómo decirlo? Mm, médicos, ¿sí? Pero no siempre esa es la solución. Bueno, ¿qué hay en la actualidad en, en cuanto a a diseño y no nada más diseño de objetos sino crear uh, experiencia a través a través de los diseños uh, encontré mucha he encontrado otra he tenido mucho tiempo para, para meterme en eso y por lo general uh, todo nos lleva como a estos objetos ¿no? que, que que pareciera que, que las personas que no que no que no tienen estas necesidades, pues les parece común, pero el hecho de tener unos, unos zapatos que se condicionen de forma de que yo pueda en realidad dar los pasos para yo no tropezarme de aquí a la cocina, de aquí al baño ¿sí? resultan como vitales para muchas personas y les salvan la vida o les cambian la vida, entonces esto es muy importante ahí este uno, uno de los otro que está aquí, es el Capture Cane, es el es, es una de las últimas innovaciones, es una ¿cómo dice? Es un tipo bastón, que a la vez de ser bastón, también sirve como de ¿cómo le dicen? grab como, como sí, para, para tomar objetos, sí, para prensar objetos, es decir, si una persona no tiene este mmm, la ¿cómo dice? La capacidad de, mo de moverse o, o simplemente le resulta más sencillo ¿sí? tomar este objeto y uh, prensarlo para traerlo a él, es, es magnífico, ¿no? O sea, es como es darle solución y en realidad estás, uh, ¿cómo dice? Uh, pues dando, dándole vuelta a esta, a esta parte de que por qué la persona se tiene que acercar, quizás el objeto es el que tiene que acercarse a ella, ¿sí? De eso se trata diseñar y no nada más diseñar y dar soluciones rápidas, de, ay sí, necesita una silla súper potente que vaya a 10 kilómetros por hora, no, o sea, en realidad a veces son cosas muy sencillas que no vemos, ¿sí? entonces no todo, no todo el diseño uh, para estas poblaciones implica dinero, implica invertir este, en cifras millonarias, y eso es a lo que yo quiero llegar, ¿sí? en, en las cosas cotidianas de la vida, Sí, es donde se, muchas veces podemos encontrar estas soluciones. En mi experiencia, este ha sido a través de, de mi transporte en mi vida diaria, de, de mi departamento la escuela, de mi escuela a mi departamento, del trabajo, o sea, todo eso te va dando la, a, la visión para ver qué necesidades tienen estas personas y cómo tú puedes darle solución, ¿sí? Ok, uh, volvemos aquí, sobre mi experiencia en, en, en, en cuanto a lo que he observado es que existen diferentes, diferentes iniciativas hoy en día para, para fomentar esta, ¿cómo decirlo? El, el envejecimiento, ¿no? eh, perdón, para iniciativas de, de envejecimiento… Eh, eh, refiriéndonos a envejecimiento activo, en Japón esta es una como de las primicias, no sé cómo decirlo, en cuanto a que ellos uh, promueven que el trabajo es, es la forma en la que ellos van a llegar a, a, a extender sus, sus tiempos de vida, ¿no? Y esto es muy interesante, como ellos lo abordan desde esa perspectiva. Hay otras naciones o hay otros lugares en donde lo, lo abordan desde el tiempo libre, ¿sí? que la persona este, tenga como actividades y todo eso. Hay lugares en donde uh, quizás no somos el caso todavía, pero en donde se invierte mucho dinero en, en lugares específicos para que estas personas no tengan la necesidad de estar eh, en lugares que no están adecuados para ellos, digo ¿por qué no se podría hacer en México verdad? también bueno también esa es como nuestra responsabilidad y, y, y ¿por qué no? o sea podemos aportar desde ahí, uh, yo, yo comprendí que debía como trabajar con estas, estas poblaciones para yo conocer de cerca y no quedarme como nada más con lo que yo había visto en libros, ¿no? Si yo, si yo convivo, este es un, un grupo de personas que, que trabajan, perdón, que tienen, ¿cómo se dice? que son activos y este y en realidad son, son la. son como el, como el, el, ¿cómo dice? como el grupo al que yo me quiero enfocar, ¿no? Las personas que siguen activas, ¿sí? Y sin embargo, ven esta, esta problemática de que no, no hay soluciones de diseño para ellos. Bueno, ya entrando un poco más en esto, a Patricia Moore. No sé si algunos hayan escuchado un poco, ella es diseñadora industrial. Ahí es una foto de 1974, ya no se ve así obviamente. Este, y la fotografía de abajo es ella en 1974 o sea, es la misma persona. ¿Qué quiero decir con eso? Eh, Patricia Moore eh, trabajaba en una agencia muy importante y un día se cuestiona sobre sobre, el, el, sobre, sobre esto que estuvimos platicando durante estos, estos últimos minutos ¿no? y decide hacer un, una, una experimentación mmm, en Estados Unidos, lo recorre el país por 116 ciudades y se da cuenta, uh, de, bueno, antes de todo eso, ¿cómo lo hace? Ven aquí, ven aquí la, la fotografía, ella se uh, con las, las posibilidades que había en aquel tiempo, el experimento lo comienza creo que en 1968, no, si, no, si mal no recuerdo, y le, y le toma cuatro años, ¿qué hace? se coloca ella como usuario, como diseñadora industrial y como usuario, para ver las necesidades que tenían estas personas, ¿sí? y cuál es la sorpresa de que ella eh, se da cuenta de que no nada más era una cuestión de diseño, sino que también le afectó de manera emocional y le afectó de forma de que hasta el día de hoy, no, no tengo la… si ahí tenía 26 años, vamos a hacer un cálculo ya… Ya, ya está en la tercera edad, ¿sí? este, ella ya veía las necesidades que, que, que tenían uh, los adultos mayores y hasta hoy en día este, a través de estos, estas observaciones y a través de esta experimentación ella dio soluciones de diseño y las podemos ver, muchos conocen los, estos uh, artículos de cocina que están aquí, son los que tienen los mangos uh, los, los gruesos, los mangos gruesos esos son diseños que uh, surgieron a través de, de este experimento y muchas otras cosas que también ella ha hecho a, a través del tiempo, ¿no? pero es, es, es muy muy interesante y aquí es donde yo uh, aterrizo ya, ya todo esto y, y decido uh, experimentar a través de una réplica de este experimento, pero muchos dirán… ¿Pero por qué una réplica que se hizo en 1900 y no sé qué? Bueno, creo que a pesar de, de, de los avances tecnológicos y todo lo que se tiene hoy en día, claro que estamos muy este, actualizados en cuanto a este tema. Sin embargo, creo que el, el hecho de conocer al usuario... En el contexto en el que se desarrolla, en este caso estamos en el 2015, es sumamente importante. Y que las cuestiones y todas las características que un usuario en, en aquella época, hace más de 30 años, haya tenido, y las que tiene, las que puede tener ahora, son completamente diferentes. ¿sí? Entonces, uh, además de eso, no lo no no lo, ¿cómo dice? No lo uh, no descarto la. La, las evaluaciones uh, de otras actividades que ellos pueden tener, en este caso yo, yo elegí uh, experimentar en, en dos museos, en dos ciudades completamente diferentes, una en la Ciudad de México y otra en, en mi ciudad natal, ¿sí? y ahí hacer un, un experimento también de, de observación, pero si se dan cuenta son dos cosas completa, completamente diferentes, una es la autocolocación o una réplica de este experimento del que yo les hablé, y la segunda es esta evaluación directa con estas personas. ¿Qué se obtiene a partir de esto? Pues es lo que vamos a ver, o sea, obviamente la, la, lo primero que les diría pues es, es cumplir con estos objetivos que yo, uh, que yo tengo desde, desde el inicio de mi investigación, ¿no? que son uh, uh, descubrir las pautas con las que ya, se cuen con las que ya cuentan, este, ciertas instituciones, lugares, no sé, lo, lo, que, ya, lo que ya hay. Ah, eh, establecer consideraciones básicas desde el diseño de experiencia para crear más espacios y más objetos que estén más adecuados a estas necesidades. Ah, concluir consideraciones que puedan ser tomadas en cuenta para... para ¿Cómo dice? para futuras mmm, investigaciones, proyectos de licenciatura, posgrado, ¿sí? O sea, esto no debe terminar nada más, o sea, supongamos termina el, el posgrado, no significa que tú, que tú termi ah, ¿cómo dice, que, que, los, que las investigaciones se, se, se empolven, ¿no? Es para darle seguimiento y, y, y de eso se trata. Y el otro, el que, del que les hablaba, es constituir un caso de estudio de sensibilización, ¿sí? yo creo que eso es muy importante y este y nos lleva a, a, a generar propuestas de diseño que es lo que, que es lo que estamos buscando y pues ya para finalizar aquí les dejo un, una liga uh, trato de estarla como actualizando uh, con pequeñas cositas uh, que voy haciendo no sé congresos cosas así entonces si alguien desea aportar o este, tienen algunos comentarios así, también me pueden contactar ahí en, en, por mi correo, por Gmail. Y este, pues no sé, yo creo que eso sería todo. Gracias. Bien, muchas gracias a la Lilia. De nada. Y vamos a cerrar entonces las presentaciones del día de hoy con la presentación de Patricia Landeta González. Su tesis es sobre ruptura de la cadena accesible en objetos, producto, una aproximación sistémica. Te dejo, Patricia, para que tú nos cuentes. Muchas gracias, Patricia. A ver si por aquí es buena distancia, más o menos. Gracias. A ver, nada más. Acabamos... Ok, bueno, ya fui presentada. Yo también estoy en el segundo semestre de Diseño Industrial, en el posgrado de Diseño Industrial. Eh, y también, un poco como con Lilia, eh, mi tema suena mucho más complicado de lo que en realidad es. Se trata de una metodología también que nos sirva a los diseñadores industriales para evaluar los productos que, continua, digo, que cotidianamente diseñamos nosotros, pero que, para que sean mucho más accesibles para toda la gente, esa es la, la intención de esta investigación y suena efectivamente más complicado, pero les voy a ir explicando y me dicen sus opiniones. Eh, iniciamos obviamente hablando sobre lo que es discapacidad, eh, aquí ya nos han dado muchos antecedentes todos mis compañeros que presentaron anteriormente, muchas gracias. Eh, es por supuesto que lo que el, nuestros documentos referenciales de ley siguen siendo el, el principal, la Convención Internacional sobre los Derechos Humanos, y eh, por eso no me enfoco yo en dar tanto las cifras y estadísticas de todo esto, de qué porcentaje de personas tienen tal o cual discapacidad, porque a final de cuentas esto es una cuestión de derechos humanos, y no importa que fueran tres personas, veinte personas, las que sean, eh, lo importante para mí es que efectivamente haya una accesibilidad para todos en la mayor cantidad de ámbitos posibles de desarrollo. ¿no? Eh, eh, para, desde el punto de vista del diseño industrial, lo más importante es identificar a nuestros usuarios. Y eh, lo que debemos identificar en estos casos eh, particulares son obviamente las funciones o disfunciones, lo que podemos y no podemos hacer cada uno de nosotros como individuo, lo que nos referimos nosotros como los umbrales de acción, <coughs> perdón, y pues estas habilidades adapta adaptativas que tenemos todos, ¿no? Eh, con discapacidad y sin discapacidad tenemos diferentes habilidades, cada uno se las ingenia para hacer sus propias actividades de una manera muy particular, ¿no? Eso es lo que nos interesa a nosotros como diseñadores. Entonces, esta es eh, una piececita pequeña del rompecabezas, que por eso pongo aquí esto, eh, con la que vamos armando toda esta gran identificación de lo que son nuestros usuarios. <coughs> Perdón. Eh, las primeras aproximaciones que se dieron desde hace muchos, muchos años atrás, eh, desde el diseño industrial, eh, fue cuando, para dar atención a personas con discapacidad, fue de desarrollar este, implementos particulares, son diseños muy específicos para requerimientos muy particulares. De ahí sal han salido, salieron y han salido, siguen saliendo, eh, auxiliares. no? Por ejemplo, estos auxiliares, aquí pongo un par de ejemplos de… de de diseños, estas muletas eh, canadienses que definitivamente no son como las tradicionales, en eso nos esforzamos, ¿no? de, de dar una apariencia agradable, es también la manera en la que nos percibimos a nosotros mismos, cómo nos arreglamos, cómo lucimos y los aditamentos son parte de esa eh, impresión y autoestima que nos vamos generando como seres humanos poco a poco. no Entonces, bueno, todas estas primeras aproximaciones, repito, eran únicamente diseños muy específicos, ¿no? estos ambulatorios o las prótesis. Eh, para el diseño de estos productos no contamos con ninguna normatividad como tal, a nivel internacional no hay una normatividad en ese sentido, hay como recomendaciones, hay este, metodologías, en fin, pero una normatividad que se debe hace, de si, seguir en un sentido muy estricto no existe. En cuanto a eh, aspectos médicos, los que se podrían considerar como 100% médicos, sí ya empieza a haber reglamentaciones pero que no siempre nos afectan eh, directamente a, como diseñadores industriales. Entonces, ese es un aspecto importante a considerar. Otro, otro de los aspectos del desarrollo de, de lo que son productos de diseño industrial, eh, son todas las metodologías que les comentaba yo, que hemos seguido a lo largo de los años. O sea, el diseño sin apellidos, ¿no? de, sea, sean arquitectos, urbanistas, eh, diseñadores industriales, diseñadores de interfaces, diseñadores diseño genérico efectivamente eh, hemos eh, echado mano desarrollado y echado mano de distintas metodologías para tratar todas ellas enfocadas en tratar de identificar o de representar de la mejor manera a los que van a ser nuestros usuarios, los potenciales usuarios de nuestros productos, de entre estas encontramos, aquí menciono algunas, el diseño universal que es principalmente enfocado a la arquitectura el diseño centrado en el usuario surgió un poquito de la mercadotecnia. Este nos viene de la mercadotecnia, de hacer estos estudios de mercado y decir eh, mi producto está enfocado a tal o cual nicho. Es, eh, de, ahí, de ahí surgió esto del centrado en el usuario. ¿no? El diseño incluyente pues ahora ya está mucho más de moda y creo que ya todos hemos oído hablar del diseño incluyente de una u otra manera. Eh, y este el incluyente se trata eh, en términos generales, pues de incluir efectivamente ¿no? a la, a la gente, estamos considerando a, un, a una gama mucho más amplia de usuarios a la hora de realizar nuestros diseños. Eh, diseño para todos es este mismo enfoque, muchas veces solamente cambia de nombre dependiendo de dónde surgió el diseño. Eh, el diseño incluyente por ejemplo es el que se utiliza en Estados Unidos, el diseño para todos es el nombre que se le da en Europa, el enfoque es prácticamente el mismo. Diseño sin barreras va por el estilo, es, eh, el diseño sin barreras sí se adopta, ha, adaptado, ha adoptado tanto en Estados Unidos como en Europa, pero y, el, y el, la intención es la misma, ¿no? es, es eliminar las barreras en general, pueden ser de entorno, puede ser este, en productos en sí. Eh, en el diseño industrial, esto sí ya es más particular del diseño industrial, la usabilidad, este es un enfoque en el que nos preocupamos porque nuestros usuarios… Esto ya sonó demasiado redundante. Las personas puedan usar de la mejor manera nuestros productos. Es la manera en la que interactuamos, este, los, los tocamos, los usamos, etcétera, ¿no? etc. Es, a eso se refiere la usabilidad. Y el enfoque este ergonómico de UEOA es, eh, son cuatro factores que se toman en cuenta para el desarrollo, que es, eh, se refiere al usuario, al entorno, al objeto y a la actividad. Entonces, eh, entrelazando estos cuatro factores, eh, analizándolos, cada uno es como se empieza a desarrollar el diseño. Todo esto ya se está enfocando al desarrollo de productos de uso cotidiano, a nuestros entornos cotidianos, porque igual son inmuebles, pues, como comentábamos, el diseño universal arquitectónico son los inmuebles, pero son nuestras ciudades, nuestras banquetas, nuestros parques, eh, pero ya son para uso cotidiano. No es, este, ya voy a darles editamento, la muleta o la, la prótesis. Esto ya es más enfocado al día a día, integrar a la gente en el día a día. Ahora, ¿por qué hablamos nosotros los diseñadores de productos y no de objetos? Pues eh, un objeto puede ser cualquier cosa, sin embargo, un producto ya conlleva otras consideraciones que son, que es esta producción en serie, que está pensado, no es una artesanía, no es arte tampoco, son eh, objetos con utilidad y que son producidos de una manera particular. Entonces, eh, esta interacción de nuestros productos con nuestros usuarios, son las que nos hacen a nosotros, eh, son las que nos complican la existencia como diseñadores, pero son las que les pueden facilitar la existencia a ustedes como usuarios. Entonces, eh, bueno, este ejemplo de la puerta pues es chistoso, ¿no? En una puerta triple, digamos, para que la pueda usar un niño, alguien de mediana estatura y una persona realmente alta. ¿Y cuál es la consideración? Pues también la altura de la manija, ¿no? Ahí lo más relevante es cuál es la, la altura de la manija. Si tratáramos de ser incluyentes en el sentido más amplio, pues a lo mejor… La puerta ideal sería como del tamaño más grande, pero con la manija ubicada a la mitad de la altura, ¿no? Eso sería como una sola puerta para todos, porque entonces tampoco tengo la puerta especial para el niño ni la puerta especial para el gigante, ¿no? Entonces, digamos que desde el punto de vista incluyente, pues lo ideal sería es una combinación del tamaño de la puerta más grande con la, una altura de manija mediana, ¿no? Eh, ahora, bueno, eh, est esta pluma que tengo aquí, no sé si la alcancen a apreciar, es una… esto es una pluma, ¿no parece, verdad?, tiene una forma de Y y se puede tomar de distintas maneras. Entonces, esta, que es una forma nada más, porque no hay aquí este diseño de táctil ni ningún gadget ni nada que tenemos, esta forma nos da una interfase, lo que nosotros identificamos en diseñadores como interfase, ¿no? Entonces, los otros diseñadores, aunque oigan el término interfase, no estamos hablando únicamente de computadoras, ni de celulares, ni de tabletas, estamos hablando de forma con la que interactúa el ser humano, el usuario, ¿no? Eh, el, mi, mi caso particular de análisis, eh, no precisamente no, se, no involucra a los productos este, electrónicos, no estoy considerando nada que se tenga que programar ni que eh, reciba y regrese información de regreso, eso es lo que se consideraría como un producto electrónico. Pro, este, únicamente productos así con este tipo y niveles de interfaces, y eh, ahorita iré avanzando un poquito más en lo que es eh, mi, mi investigación particular. Eh, otro aspecto importante del, del diseño, pues bueno, es identificar claramente los requerimientos, los requerimientos de cada individuo, y esto lo hacemos pues con eh, alcances, maniobras, ¿no? eh, como lo que cada usuario puede hacer. Por ejemplo, aquí tenemos eh, tres maneras diferentes de abrir una, un frasco, las tres son con aditamentos, pero cada aditamento está respondiendo a una habilidad particular de cada individuo. Entonces, el diseño de productos efectivamente se vuelve bastante complicado. ¿no? Y otro de los factores que yo estoy eh, combinando en mi investigación, aquí ya estamos entrando un poquito más en materia de lo que es mi investigación en particular, este, este concepto de cadena accesible, no sé si por aquí ya lo hayan escuchado, es un enfoque que se utiliza muchísimo en la arquitectura, porque se trata de un análisis principalmente de lo que son en los entornos. Ese, ese es el, el lado fuerte, digamos, de este, de este enfoque. ¿no? Sin embargo, tiene una parte en la que analiza también objetos, y esa es la parte en la que yo me estoy apoyando. Eh, la cadena accesible trata de esta ruptura, Por eso se le llamó cadena. ¿no? En el momento en el que se rompe la cadena es cuando yo ya no puedo continuar con una determinada actividad que esté llevando a cabo. Si quiero ir de aquí, de mi casa, a la tiendita de la esquina, a la hora que me topé con la banqueta, a la hora que… Este, no, hay, o sea, no hay, no hay rampas, pero para entrar a la tiendita también hay tres escalones, eh, no hay ningún barandal estoy a la mitad de la cuadra y este, en realidad yo no soy de ahí, estoy perdida y me dijeron que la tiendita estaba para acá, pero en realidad no sé dónde está la tiendita, no hay ningún tipo de señalización, no hay nada que me diga centro urbano, tiendas, comercios no, no hay información tampoco que me diga voy bien o me regreso le tengo que preguntar a alguien a fuerzas ¿no? y también le tendría que pedir a alguien que me ayudara a subir o bajar la banqueta y también le tendría que pedir ayuda a alguien para que me ayude a entrar a la tienda y una vez que estoy adentro de la tienda los mostradores tienen buena altura, los entrepaños, o tengo que pedirle a alguien que me alcance el pan bimbo que está en el, en el entrepaño de hasta arriba. ¿no? Entonces, eh, es el enfoque en, en los objetos a la escala de, de la interacción humana, ese es el enfoque que yo le estoy dando a, a mi investigación. A pesar de que son todas estas eh, tres niveles de alcance de, de este análisis de la cadena eh, accesible, yo lo estoy enfocando obviamente en, en objetos producto. ¿Y por qué? Pues porque bueno, seguimos con, con nuestro análisis de tareas. Para nosotros los diseñadores, y es una, es una consideración que cada vez afortunadamente es eh, más amplia, la, la importancia del desenvolvimiento de una persona radica en que pueda ser autónomo en todas las actividades que está realizando, que las pueda realizar también con seguridad, sobre todo. No, no me quiero exponer ni lastimar, ni mucho menos. Cómodamente, pues de preferencia, ¿no? Que mejor que hacerlo cómodamente. Pero sobre todo, y es muy relevante y muchas veces, por hacerlo de una manera muy fría y metodológica y todo, pues nos olvidamos de la dignidad de las personas. Entonces, también es importante. Si me van a tener que estar cargando por las escaleras, pues caray, como que no es lo más digno, no es, sería lo más adecuado. Entonces, dando... Haciendo este énfasis que afortunadamente, les repito, cada vez se, se toma más en cuenta, entonces es, es, sí es como estamos valorando y evaluando estas necesidades. Eh, de igual manera, la Organización de las Naciones Unidas nos da unos ámbitos de equiparación, que son eh, todas estas actividades y todos estos servicios y todos estos derechos que tenemos todas las personas como seres humanos… Estos ámbitos son, son todos estos, se los, des, se los describo. Eh, servicios sociales, servicios sanitarios, vivienda, medio físico, empleo, cultura, deporte, sociedad, recreación, educación, capacitación y transporte. Para hacer como requerimientos mínimos son muchos, ¿verdad? Pero es efectivamente, es lo mínimo para que nosotros los seres humanos vivamos con esta dignidad de la que estábamos hablando. Y eh, entonces, eh, mi estudio, como trata, ya vamos entrando un poquito más en materia. Eh, la, esta investigación de lo que trata es de identificar efectivamente estas rupturas de la cadena en los puntos en los que dependen de objetos. ¿no? Y se trata de proporcionar a los diseñadores de una herramienta con la que identificar, pero también valorar esta ruptura. Entonces, el, sería imposible atender de un solo golpe a absolutamente a todas las disfunciones, todas las personas, todas las discapacidades, grupos vulnerables, o sea, el tener en mente a toda la inmensa gama de personas a la hora de diseñar es sumamente difícil. Entonces, esta herramienta pretende ayudarnos efectivamente a ir tomando en cuenta el mayor número posible de requerimientos y de factores que están involucrados en este proceso de diseño. Y para eso escogí yo un caso de estudio que sería el trayecto y la entrada, al menos, de un museo. ¿Y por qué un museo? Pues porque el museo eh, nos está implicando en muchos de estos ámbitos de equiparación de los que habla la ONU. Estamos hablando de empleo, porque no? Si yo trabajo en el museo, no solamente lo voy a visitar, como claramente me lo hizo notar Patricia hace unos días, muchas gracias. Eh, eh, cultura, obviamente, estamos hablando también de recreación y educación. Eh, para llegar al museo, obviamente, también necesitamos el transporte. Entonces, con este solo caso, estoy abarcando varios de estos ámbitos y aunque está un poquito extensa la investigación, vamos por ahí, este sería el caso de, de particular de mi estudio. Ahora, ya entrando más en materia… Eh, para mí lo importante de identificar, como les había dicho, como parte del proceso, pues son eh, funciones las, y las habilidades de cada individuo. ¿no? Para esto me estoy apoyando yo en la clasificación internacional del funcionamiento, la famosa CIF, porque desglosa lo que son eh, efectivamente el funcionamiento del cuerpo en sus diferentes estructuras y me ayuda con eso a, a identificar de manera particular, ¿no? Eh, este motricidad, este, visión, audición, todo esto, lo que son, lo que son las funciones particulares. ¿no? Y esto a su vez, bueno, obviamente, como se los comenté, esto a mí es lo que me ayuda a identificar, como, como diseñadores, esto es a mí parte de lo que me ayuda a identificar a un usuario. Esto lo que, lo que depende de cada individuo. ¿no? Pero de, también tengo, perdón, combinándolo con las actividades y tareas que voy a realizar y con mis funciones, con esto estoy juntando efectivamente las, eh, los factores, los factores más importantes para, el, para, para considerar en la usabilidad, en la utilización, en el manejo, ca casi me atrevería a decir placentero, el uso placentero de algún producto. ¿no? Entonces, cruzando toda esta información de las actividades con las funciones, es que pretendo yo completar y armar esta herramienta que nos sea más útil a nosotros como diseñadores, para hacer este, este análisis, esta evaluación, la identificación de nuestro usuario y exactamente cuáles serían los requerimientos particulares de los productos en un entorno determinado. ¿Para qué? Pues para dar la mayor inclusión posible a todas las personas. Y bueno, es, se aprecia con eso, espero, la complejidad de lo que es diseñar y sobre todo diseñar para poblaciones vulnerables. Es una interrelación de muchos factores y esta es la manera en la que estoy tratando yo de, de armarlos. Obviamente, en la etapa en la que estoy en este momento, es eh, voy a iniciar entrevistas con usuarios directamente. Eh, la, en mi investigación, no sé si la alcanzaron a leer al principio, lo estoy enfocando para principalmente para funciones motrices, para funciones auditivas y visuales. Ese es el enfoque que estoy dando. Son las que estoy abarcando hasta ahorita. Si alguien aquí presente quisiera colaborar en la investigación, yo estaría muy agradecida, estaría muy interesada y agradecida. Y eh, estoy en esta etapa, ¿no? Voy a comenzar con estas entrevistas porque además un, el aspecto más relevante de todo esto finalmente es la persona, ¿no? Con todas estas metodologías que hemos utilizado en el diseño a lo largo de los años, nosotros somos los como diseñadores los que nos ponemos en el lugar del usuario. Yo decido o me imagino o puedo llegar a pensar que tus requerimientos son estos. Y aunque recientemente sí se han ido desarrollando otras metodologías que involucran finalmente a los usuarios para el desarrollo de los productos, no siempre se aplican. Entonces, eh, la participación de lo, lo que son nuestros usuarios finales siempre es muy, muy importante, eh, porque además de ellos nos dicen… Eh, nos dan esta valoración, ¿no? De una banqueta puede ser un enorme problema o, o no, no lo es tanto, ¿no? A final de cuentas no lo es tanto, sí logro salvarla, ¿no? Lo más importante es que me ponen, no sé, una puerta angosta, ¿no? O, o lo que uno puede identificar como, como las barreras más importantes, a lo mejor no lo son. Y por qué ponernos nosotros en su lugar, mejor que ellos sean directamente quienes nos informen de todo esto. Así lo, lo considero yo, ¿no? Eh, si están algunos de ustedes interesados en, en un poquito de lectura relacionado con el diseño y el diseño incluyente y demás, eh, tengo estas dos lecturas que les podría yo recomendar. Eh, la segunda, eh, está agotado el libro, pero pronto va a salir un, un PDF o algo así más interactivo y va a estar a disposición, por eso sí, sí se los incluyo como recomendación de lectura. Eh, son las memorias de un evento este, que hubo, otro evento que hubo relacionado con discapacidad, pero hubo pláticas muy interesantes al, al respecto. Y pues con esto concluyo. Eh, les dejo una reflexión que hizo hace algún tiempo <risa> el arquitecto Enrique Rovira. Y dice, no si un espacio es accesible para personas con discapacidad, es accesible para todos. Muchas gracias. Ya me, quedo, ¿Ya me quedo por aquí? Sí. Eh, bien, repartimos algunos papelitos por si querían hacer preguntas, pero creo que no alcanzaron. Así que les vamos a agradecer que, eh, mientras nos recogen, por favor, los papelitos. Sí, eh, y los acercan. Sí, se pueden acercar entonces los ponentes para estar todos aquí en la mesa. Está bien, bueno. A ver si hay micrófono inalámbrico. Quienes no hayan eh, hecho a tiempo a recoger los papeles, si por favor nos pueden hacer sus preguntas poniendo para quién es la pregunta, ¿sí? para qué ponente es la pregunta. ¿Estos quedaron vacíos? ¿Quieres? ¿Alguien quiere hacer más preguntas? Ay, ¿Te puedo pedir si me apoyas a ponerlo. Wendy tuvo que salir. ¿Y Ana Lilia? ¿Alguien? Bueno, vamos a empezar por las preguntas que tenemos aquí. Jorge, una es para ti. Si quieres, ya tú la lees. Y la otra es para Iris. Empiezo. La pregunta es, eh, ¿qué le llevó a decidir el material en el caso de la Mona Lisa, la propuesta de los ciegos congénitos, por qué decidió utilizar cordón de algodón? Bueno, esa es una pregunta y aquí abajo viene otra. Eh, si gustan, primero contesto esta. ¿Qué le llevó a decidir el material? Eh, lo, los materiales, eh, en la primera propuesta... De los, de los cuadros muy apegados al a la realidad, al contexto real eh, obviamente pues hice diferentes pruebas de material y, eh, por, por cuestión de textura, de, de resistencia, etcétera y a lo que llegué es este, a la propuesta de fibra de vidrio, resinas eh, y materiales diversos para texturizar la superficie del cuadro al, al momento de que ellos estén tocándolo para percibir este, eh, estos materiales lo más apegados al cuadro original, a la representación que se da en el cuadro original. Eso es para el, para el cuadro, la, la primera propuesta de cuadros. Dice, en el caso de la Mona Lisa, um, la propuesta de los ciegos congénitos, ¿por qué decidió utilizar cordón de algodón? Ok, esto es... Eh, para el cuadro de la Mona Lisa que vimos este inicialmente ¿no? eh, estos materiales que les acabo de comentar y para el segundo cuadro que también es el de la Mona Lisa el cordón de algodón eh, también se, eh, se probaron distintos materiales y el algodón es uno de los más eh, adecuados para el, el tacto dado dada su consistencia eh, este, y la suavidad que este material tiene al momento de que ellos lo están tocando, eh, se adhiere bastante bien a la superficie que es la cartulina, por un lado, y por el otro les da una sensación agradable a la hora de estar tocando la lámina, y esto pues este funcionó bastante bien. ¿no? Esa, esa fue la adición, aunque sí se probaron otro tipo de materiales para eh, la representación eh, a, a partir de líneas de esta segunda lámina que fue la de la Mona Lisa. Parecida a la que a la representación de un niño de 5 años, ¿no? Que, que bueno, tiene que ver con lo que ya les comenté. Eh, la segunda pregunta dice: ¿Cómo se puede enseñar a las personas con discapacidad visual los elementos micro en la escala pequeña? Por ejemplo, entre las dimensiones de un perro y una hormiga. Bien, este podría ser un tema. Digo, está interesante la pregunta, y este podría ser un tema. Un, un siguiente tema de investigación, es algo así como lo que les comentaba de, de cómo le podemos representar a una persona ciega la perspectiva. Eh, quizás una persona ciega adquirida eh, tenga ya esa noción de la espacialidad y los planos dimensionales, pero una persona ciega congénita o de nacimiento es, es, muy, este, es muy complejo para hacer este tipo de representaciones. Claro, tienen tiene la experiencia de tocar un perro real y de poder tocar una hormiga real. Ahí pueden dimensionar los tamaños tanto del perro como de la hormiga, pero en la representación gráfica es un tanto complicado. Igualmente con relación a esta pregunta, eh, se han estado trabajando diferente tipo de láminas en cuanto o de cuadros en relieve en cuanto a los tamaños. Lo más idóneo para la representación de láminas ápticas es un tamaño aproximado como el de una hoja carta, 28 por 30 centímetros, 25 por 30, una, una cosa así. Eh, cuadros mucho más grandes o mucho más pequeños a estas medidas van dificultando cada vez más eh, la percepción de la imagen representada. Eh, de acuerdo al tamaño que se le esté dando ese cuadro. no Puede haber variantes, claro, no, no tiene que ser forzosamente ese tamaño como de hoja carta. Puede haber algunas variantes mucho más grandes o mucho más pequeñas, pero no excederse. Eh, y eso tiene eh, relación con esta pregunta de, de cómo representas el perro y la hormiga. En un cuadro pequeño, de dimensiones pequeñas, pues si se hiciese una representación parecida a la que nos está planteando aquí este la, la persona del perro y la hormiga pues va a ser muchísimo más complicado, es decir elementos mucho más pequeños que se tendrían que representar sería obviamente mucho más difícil que ellos pudieran captarlos a través del tacto, del, del movimiento de las manos y los dedos, pues esas serían las, las respuestas, son esas dos nada más. Aquí tengo una pregunta con letra redondita y bonita. A ver, dice, ¿cuál es el objetivo de tu proyecto a partir del modelo de los derechos humanos? Hijo de, no me quisiera meter mucho en este modelo porque ustedes saben…